O tuvimos un cambio de última hora y ya está aquí en representación de Mila Paz Palanova. Eh, la maestra Color nos comentará los avances en indicadores que ha impulsado la oficina en colaboración con diversas entidades en México. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, eh, Laura Lisa. Eh, bueno, como decía, eh, como ya comentaban, eh, yo hoy vengo aquí en lugar de, de mi colega Mila Paspalo, Paspalanova, que es eh, nuestra experta en el tema de indicadores en la Oficina de Alto Comisionado, pero bueno, por cuestiones eh, eh, de eh, agenda no, no, no pudo estar hoy con nosotros. Pero eh, básicamente eh, lo que desde la oficina quisiéramos comentar en este espacio es… Eh, a lo que ya han abordado eh, eh, las dos personas que me han eh, antecedido eh, desde la Academia y desde la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores en relación con la metodología de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con los indicadores para la evaluación de, eh, los, eh, de los derechos humanos. ¿no? Eh, la Oficina desde 2005 empezó con la preocupación eh, de justamente cómo es que los estados reportaban frente a los comités de Naciones Unidas, ¿no? El com eh, los eh, nueve comités eh, eh, de eh, Naciones Unidas que existen, los informes que los estados tenían que rendir, qué tipo de información presentaban y cómo es que a lo largo de eh, los informes que los estados presentan, esa información se podría comparar, medir y ver efectivamente cuál es la transformación que los estados, que los estados estaban produciendo en, temas de, en términos de derechos humanos. ¿no? Entonces, eh, en 2008, finalmente, después de hacer un consenso internacional en el cual se llevó a cabo un proceso de validación con diferentes instancias desde el, el, agencias, desde el mismo interior de eh, Naciones Unidas, como con expertos y expertas de la academia, como con sociedad civil, ¿no? en promedio se llevaron unos tres encuentros entre diez países. Se estableció esta metodología eh, llamada Promover la Aplicación de la Metodología de la CNUD en materia de indicadores, ¿no? que es básicamente. Eh, uno de los documentos que ustedes tienen eh, refiere esta, eh, esta metodología. ¿no? Ustedes, eh, en, en los documentos que les hicieron eh, eh, favor de entregar, tienen estos dos instrumentos, estos dos materiales, que es donde se narra básicamente cuál es, cuál es esta metodología. ¿no? Eh, la metodología, un poco, ahora que escuchaba a, a, a la doctora Pautasi y un poco también con eh, lo, que señalaba, lo que señalaba el doctor José, eh, José María de la Serna, eh, no están contrapuestos con la metodología que, que propone eh, la OEA para el protocolo de San Salvador. ¿no? En, relación, en, re, en realidad son metodologías bastante complementarias. La metodología de la Oficina del Alto Comisionado también tiene tres tipos de indicadores: indicadores estructurales, ¿no? que eh, incluyen las medidas establecidas por los estados para implementar los derechos, ¿no? eso quiere decir normas jurídicas, el alcance de la cobertura de la política pública, eh, el número de sociedad civil que existe, eh, agencias específicas en en, en ciertos temas y demás. Y e indicadores de proceso, que buscan medir la calidad y la magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos. Y los indicadores de resultado, que buscan medir el impacto real que tienen las intervenciones del Estado en materia de derechos humanos. ¿no? Este, eh, como también lo señalaba la doctora Pautos, Pautasi, la utilidad de los indicadores. Eh, va básicamente desde eh, la metodología de la oficina en cuatro sentidos. ¿no? Evaluar los cambios que el Estado, eh, los cambios que, que traen consigo las políticas que el Estado, el, con los Estados implementan, ¿no? analizar la eficacia y la eficiencia de estos procesos, evaluar las, condi las condiciones y las tendencias en relación con las metas que se establecen en temas de derechos humanos y determinar los alcances de esos, de esos objetivos. Eh, la Oficina del Alto Comisionado, hasta el momento, ha desarrollado algunas matrices eh, algunas, algunas matrices de indicadores en relación con derecho a la vida, derecho a la alimentación y demás. Pero lo más importante es que México, eh, y en colaboración con las instituciones eh, del Estado mexicano como eh, han sido eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, eh, la Suprema Corte de Justicia en Alación, el Consejo de la Judicatura y demás, es la, un, la, la primera experiencia en todo el mundo de eh, un Estado que ha podido apropiarse de la metodología del alto comisionado. ¿no? Y tan es así que en relación con los derechos que competen para, la, para la, la, evaluación, la evaluación del Protocolo de San Salvador, la oficina ya tiene en colaboración con el Estado mexicano este, eh, eh, este este trabajo en materia del de derecho a la salud en México. Entonces, un poco el mensaje de la oficina es que México es el estado que más avanzado trabajo tiene en tema de indicadores y la aplicación de eh, la eh, metodología de la oficina. ¿no? Entonces, eh, pues nosotros invitamos eh, a, a, la, a las personas interesadas en, en participar en este proceso, en retomar la metodología de, de la oficina, la experiencia y el desarrollo que México ya ha tenido. La sociedad civil que está acompañando este proceso también ha sido partícipe de esta eh, elaboración de los indicadores en México y eh, la incorporación de la metodología de la oficina del alto comisionado. ¿no? Entonces, eh, pues nosotros invitamos a eh, que se retome esta experiencia, que es mucho trabajo andado que ya tiene el, el Estado mexicano, y... Eh, ponemos a disposición las herramientas técnicas eh, y eh, toda la capacidad para fortalecer el trabajo que se está haciendo en materia del de, eh, protocolo de, de, de San Salvador. ¿no? Muchas gracias. Gracias a Maricarmen Color por su…